Volución aparente Si miras es por simple condición Mi razón para verte está aquí al frente Sin embargo no la encuentro Y no puedo ni entretenerte hoy Hoy No, no, no, no, no Hoy no, no, no, no. Y es que te digo que es que te digo así No puedo creer, no puedo sentir No puedo vivir así Y es que te digo que es que te digo así No puedo creer, no puedo sentir No puedo vivir así no soy devoto de tu tan sagrada cosa. Es el vicio el que me come los sentidos. Mis sentidos están siendo absorbidos. Absorbidos en un mundo de despectivo. De casi algo de despectivo casi al borde de este tipo. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Y es que te digo que, es que te digo así. No soy devoto de tu tan sagrada condición que